Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El último día dije que sentía que algo se quedaba ahí y que iba a hablar de ello luego después. Y pues. Ahí estamos. Estamos intentando hablar de eso que se me quedó a medias, que quería volverla a explicar. A explicarlo que se quedó y en el libro de los esenios que hablé ahí un poco que no sabía qué decir bueno la gente habla de que los esenios viven con los ángeles y esto qué es como cómo se explica eso cómo van a vivir con los ángeles pues es muy sencillo hay varias mmm, tribus o varias comunidades, varias hermandades que tienen un estilo de vida simple y entonces cuando tú practicas un estilo de vida sencillo y haces las mismas cosas, cosas como pues, asearte por la mañana y luego haces una práctica de saludar a agradecer al sol y cosas así pues al final, pues sientes la limpieza de por la mañana, luego sentirías, en este ejemplo que pongo, pues sentirías el sol y su energía. Los diseños tenían en cuenta a los ángeles, por la mañana saludan a un ángel de la madre, o, o al ángel de la madre el sábado, o a un ángel del agua, al ángel del sol. Esto hace que vayan tomando contacto con estos ángeles por la tarde se anudan a los ángeles del padre comulgan con ellos es decir, ángel de la paz, ángel del poder y así semana tras semana, según la personalidad de cada uno realmente va teniendo contacto y hermanamiento con un ángel o otro estas son las enseñanzas que les daba el Jesús el Cristo, el hermano ahí a, a los a la comunidad esenia, que era su comunidad y que fueron practicando. y que está si quieres leerlas están escritas en el libro ese de abajo del enlace y pues como decía depende de la personalidad de cada uno y, y, y la gracia lo incansables que son estos reinos, porque realmente están trabajando sin parar, mentales, devas, ángeles, etcétera, Pues se van consagrando relaciones, se van haciendo hermanamientos. Y eh, esto es muy vasto de explicar así, por eso recomiendo. Y estudiando y leyendo... ...hemos hecho algunas prácticas... En, la, en, la, ...en el yoga que teníamos por ahí grabado... ...y quería... Mm, ...seguir con una práctica... Eh, ...una práctica para... ...reconocer las... ...formaciones mentales... ...esto trata de simplemente observarse y consiguiendo amplitud y consiguiendo ese espacio que es el escudo para librarnos de la conciencia del sistema que nos mantiene atrapados para librarnos de todo ese sistema eh, Simplemente el hecho de reconocer las formaciones mentales eh, puede ser irritación, ansiedad, sin suprimirlas, sin juzgarlas o alejarlas. Solo con reconocer su presencia es suficiente. Vamos a tratar de sentarnos cómodos e eh, ir estirando la columna. Para comenzar a practicar, este es el primer paso del Raya yoga, yoga de reyes, de yoga mental, y se llama Pratiyara, que es auto-observación, así que para comenzar iremos respirando profundamente, piernas o no. Es importante tener una postura en la que estemos cómodos y podamos estirar bien la columna. Vamos a observar primero un poquito la respiración para tratar de estabilizarla. Vamos llevando hacia adentro la atención. De este modo vamos permitiendo que se expanda nuestra esencia, nuestro ser, nosotros, nuestra energía se va expandiendo. Liberando espacio simplemente a nuestra asistencia, a la hora de respirar, con profundidad. Desde abajo, desde el abdomen, tora, clavícula hasta la cabeza. Y ahora lo que vamos a tratar, dejando de que la respiración vaya y venga, como las olas del mar, es observar nuestras emociones, sean las que sean, sin cambiarlas, sin juzgarlas, nuestras sensaciones. pensamientos. Como espectadores no, no hace falta hacer nada con ellos. Podemos ver si estamos acostumbrados a controlarlas o si estamos acostumbrados a juzgarlas, pues nos permitimos vernos seguir viéndonos. De esta manera es que se crea esa expansión eh, que es el escudo. Perfecto. Antes. Esta creencia de que nuestra mente quiere ser la protagonista de todo para liberarnos del egocentrismo, egoísmo, y así llevándolo a un término universal. cualquier persona en, el, tú, en esa situación pues, tendría esa emoción, sentimos ira, sentimos envidia, lo que sintamos, simplemente lo observamos. practicando un poquito más, dejando que pasen estos movimientos mentales, permitiéndonos observar estas formaciones mentales. si acaso quisieras tener real compasión, que no es lo mismo que autocompadecerse de las cosas, eso es egoísmo, igual, realmente para poder tenerla, que no es otra cosa que realmente ayudar, salvar, esta compasión que hablo, esta compasión real, en primer lugar lo que tienes que hacer es ayudarte a ti. Y para ayudarte realmente tienes que saber qué te pasa. Tienes que prestarte la suficiente atención. ¿Estamos activándonos ya o os voy a dejar? Que sea... Una práctica cortita, podéis practicar pues, en este tiempo, 5 o 20 minutos, un día si otro no, todos los días, o una vez a la semana practicar a conciencia media hora o tres horas, y realmente poderte ayudar, porque todo el mundo sabe o tiene la capacidad de saber qué le está pasando si se dedica el tiempo necesario entonces tener compasión real con sí mismo requiere algo de práctica algo de escucharse algo de permitirse mirarse y, y dejar que dejar que fluya Y una vez hecho esto, sí, ya se podrá actuar de un modo u otro, dejar de actuar. Como decía el Buda, no hay que hacer nada, es, sufi es suficiente con, con percatarse de ello. Con... Simplemente es suficiente... con reconocer la presencia de estas formaciones mentales. Estas formaciones mentales nos pueden fastidiar la vida o hacernos una vida fácil y bonita. Y el maestro, el hermano Jesús en Cristo, decía que puedes elegir de vivir un camino de espinas o un camino de rosas. Es, es tu elección. Cuando tú puedes liarte a echar mierda, mierda dentro de tu subconsciente, dentro de ti, y, y tratar de sujetarla y andar sufriendo hasta, hasta que llegue el liberador, ángel de la muerte. O oh. Realmente dejar que esas cosas vayan saliendo, entren y salgan y mantenerte en tu sitio a gusto, en paz. Eso no es decisión mía, lo que tú vayas a hacer. Por mi parte, pues hemos hecho un poco de práctica, os la recomiendo. Igual paso a enseñaros más. Alguna otra cosita se quedó un poco... Pero bueno, esperaré, esperaré que me pidan para poder dar a quien lo necesite. Tendré el gusto de recibir la noticia, si estáis Consiguiendo estas técnicas que eh, realmente son hermosas, como explica la convivencia con los ángeles, eh, el hermano. Y bueno, gracias por ver, compartir con todo el mundo, suscribirse para estar atentos a más cosas. Eh, y me despido, nada más te. Significa que mi presencia divina saluda a la vuestra bendiciones y serendipias